que ya te anticipábamos hace minutos atrás, nos acompaña Alfredo Mellado. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Una persona que, que admiramos realmente por el trabajo que hace por los animales aquí en nuestra provincia. Alfredo, bienvenido. ¿Cómo Gracias estás? Gracias por venir. Gracias. Bueno, un Me gusto gustó, recibirte. Sí. Un gusto. Sí, y qué bajón la noticia que vamos a dar ahora y de lo que vamos a charlar. Eso, ¿no? Cambiar eh, de, sí, de tema. Sí, pero, pero es importante que de lo actualidad. comentemos y que todos los mendocinos estén al tanto de juegos muy crueles que se han aprobado a través de una ordenanza... En la municipalidad eh, de Malargue estamos hablando. Malargue, ¿no? la ordenanza 2204. Uh -huh. de ¿Y de este qué año? trata esto? ¿Eh? ¿De qué trata? Es una ordenanza ómnibus porque trata de muchísimas actividades uh -huh. que ellos la titulan como, como pertenecientes a la tradición y a la cultura y la raigambre al terruño, en fin, todas esas cuestiones. Eh, como un legado de los antepasados, en fin. Sabemos que Malarue, este es muy, muy campestre en ciertos lugares. Y es respetable que así sea la tradición y la, la cultura de ese pueblo. Eh, yo soy un admirador de la tradición nuestra gauchesca. Pero, pero, aquí hay que eh, detenernos. Siempre y cuando la tradición uh -huh. no implique este, actos de malos tratos, o crueldad, como están en esta ordenanza? ¿De qué se trata? Esta ordenanza, esta ordenanza a nosotros nos ha costado entenderla y leerla. ¿Mm? Se menciona ahí, hay un catálogo de 24 actividades. Uh -huh gauchescas con nombres que francamente muchísimos no conocemos. Uh -huh. eh, y de entre ellas se destaca la del Chancho Enjabonado. Uh -huh. el, el título ya me... Exacto. Traducido ya sí, ya, ya he hecho canto. El Chancho Enjabonado. Trata. Y la de las gallinas, la corrida de gallinas. Uh -huh. Dentro de un predio. Bueno, ambas son. Sí. ¿De qué se trata? Ambas son absolutamente eh, infractoras de la ley de 14.346, uh -huh. la llamada Sarmiento o Benítez, uh -huh. porque esta ley precisamente prevé eh, conductas que castiga por aquel que hace malos tratos o infringe actos de crueldad al animal. Uh -huh. Bueno, el chancho enjabonado es una cosa que cuesta explicarla, ¿no? Porque uh -huh. trata de un cerdito. Muy, un Muy bebé, pequeño, sí, claro. Que empecemos por decir que ya hay un acto de crueldad, el, el, el sacarlo de la madre. Claro, el desarrollo que se genera. Sacarlo del, de la madre. De la madre, lógico. Bueno, y de ahí en más eh, se lo llena de detergentes uh -huh. o algún líquido resbaladizo sí totalmente. Acto seguido, una horda de personas en general son niños los que eligen, eh, se abalanzan sobre el animal lo, y lo persiguen y lo siguen y lo patean y se cae y se da vuelta y lo revolean al chanchito. Absolutamente estresado y asustado. Bueno, yo no sé cómo explicarlo. Sí, no, no. Eh... Son muy claros, muy, claro, muy gráficos, pero es absurdo pensar que esto puede ser entretenido o divertido para algún tipo de persona. Y también cómo se llegó a aprobar esta ordenanza. Bueno... Esta ordenanza se llegó a aprobar, yo quisiera saber. Me han dicho que es por unanimidad y la autora de esta, de esta, de esta genialidad, sí. Silvina Camiolo, se llama eh, la concejal. Ella es concejal, bien, concejal. del departamento de Se han sumado el resto de los concejales y luego ha promulgado el señor intendente Ojeda. ¿No es cierto? Uh -huh, sí. De manera que... Si uh -huh. está corriendo un plazo, un término procesal para impugnar esa ordenanza que en ese trabajo estamos nosotros, eh, concretamente y específicamente eh, una abogada, una colega amiga, la doctora Lucero, y yo y otros abogados Ajá. también, organizaciones, ONG, en fin, protectoras de animales, sí. voluntarias, rescatistas, todo el mundo está indignado con esto. Ilógico. ¿Mm? O educarlo, o porque es ilógico. ¿Que se ejecuta esto con los animales? Bueno, nosotros estamos precisamente estudiando y debatiendo eh, cuál es la herramienta más eh, eficaz para um, neutralizar esta, esta barbaridad. Porque esto es un hecho que, no sé, debe ser típico del año 1700, más o menos. Lógico, de otra Fíjese época, Fíjense que otra ellos hablan de la tradición y la cultura, que les repito a nosotros, yo la respeto mucho. El Martín Fierro, que es el libro máximo de, la, de nuestra literatura gauchesca, eh, no habla de esto, no menciona a José Hernández en ninguna parte este tipo de juegos, uh -huh. para nada. Es uh -huh. decir, esto es creación posterior o no sé de dónde proviene. La cuestión es que hay tortura al animal, hay crueldad contra el animal. Entonces, no puede sino eh, demolerse esa ordenanza. Y le pedimos concejales, que por favor revean y deroguen, deroguen la, la ordenanza. Mientras tanto, nosotros estamos estudiando la posibilidad de eh, ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia y procurar que ella, como organismo máximo de la justicia en Mendoza, se expida sobre la constitucionalidad de, de esta ordenanza. Eh, nosotros no podemos entender, nos cuesta entender cómo a esta altura de la humanidad y de la evolución y de la ciencia y de todo lo que vivimos, cuando el paradigma que hoy tenemos, ya sabemos cuál es, seres sintientes, los animales no humanos son seres sintientes, ya Yo nadie sé. lo discute porque está probado este, mil veces desde el punto de vista científico, eh, seres sintientes y por lo Ojo, ya no nos movemos con solo la piedad o la compasión, que son virtudes muy importantes y respetables, pero eso eran del, del siglo pasado. Nosotros nos movemos con el derecho del animal a la vida, a la propia vida, a la integridad física y psíquica del animal, a la necesidad de prestación sanitaria urgente. Es decir, derechos básicos que, que compartimos con ellos, porque acá hay que entender... Y... Concejales, con todo respeto, de una vez por todas tenemos que hacer esta especie, la más, la más predadora de, que existe, la nuestra. Tiene que entender que en el ecosistema lo que tenemos que hacer es una hermandad. Lógico. ¿Mm? Con la flora y la fauna. Fundamental, con todo lo que tenemos en el ecosistema. Pero yo no puedo destruir, triturar a un animal ¿Mm? y matarlo. O hacerlo sufrir de reírme y, y divertirme, pasar un buen momento. Que un o sea, ¿qué que te, que te bueno. genera diversión? Eso ya me parece sagrado. Ahora, me sumo de nuevo que me, me había ido por, por problemas técnicos con el micrófono. Por favor, eh, Clarita, hay otro tema. No vayamos tan lejos a la Constitución Nacional, porque esto viola todo. Viola desde la Declaración Universal de los Derechos del Animal eh, para abajo. Y nuestra Constitución Nacional, artículo 41, el, el ambiente sano y la biodiversidad. Viol si les ha pasado a los concejales, no, entonces no lo han visto. Eh. Bueno, Terrible. como si fuera poco, como si fuera poco, tenemos una ley provincial nosotros, la 78-87, y somos pioneros en Mendoza, y no solo de eso, de muchas cosas. Somos pioneros, autores, creo que fue el senador Piedrafita y la senadora Naman en aquellos años, bueno, que prohibieron el espectáculo circense y afines donde se utilizaran animales. No la han visto, uh -huh. la ley. Fíjense ese choque inmediato. Ya, para no ir tan lejos, ¿no? No ir a la ley Sarmiento. Alfredo, ustedes eh, lanzaron un comunicado de prensa, además sí, han estado sí. dando entrevistas. Bueno, hay varios Junto comunicado. a Cuyunche. <risa> ¿Ha habido respuestas por parte no, de la yo no del he tenido, municipio? Eh, Establecer yo, una mesa de diálogo, llegar a un consenso. Es eh, buena la pregunta, Clarita, porque... Nada, eh, no te han dicho nada. Seguimos en la confusión. Mm. A mí me gustan las cosas. Claro. <risa> eh, confusión, porque ellos dicen nosotros lo que queremos hacer es regular la actividad no, prohíbila no, no, no se puede regular un no. delito jugando no. es como si no quiero regular el robo claro, no, no tiene lógica no, el que roba, bueno, Prohibilo. tendrá que responder es un delito y sí. está en el código penal pero yo no puedo regular el homicidio no. es un delito, bueno, no. el acto de crueldad es un delito, sí. a ver si lo entienden los concejales es un delito que está previsto en la ley ...penal, uh -huh. porque está en la ley penal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a regular? ¿Qué hacemos con el chanchito? ¿Lo tocamos despacio? ¿Qué hacemos? No, lo Como decía voy. Jennifer. No, pasamos, ¿No? poco. Jennifer sí o no, es simple. no? se puede regular? eso? Decía okay. Cuyunche, ¿por qué no le dan una pelota? Llena de detergente y juegue. De y además Jennifer pone el, el acento, y todos lo ponemos, ¿en qué generación de personas estamos creando? Porque la constitución habla de las generaciones futuras. ¿No es cierto? La, la, la constitución sí, bien sí, sí. Eh, no. describe que todo lo que hacemos es para las generaciones futuras, ¿no es cierto? Me parece correcto, y para nuestro, ¿no es cierto? Bueno, estamos creando personas violentas. Uh -huh. Y después nos quejamos de la violencia de género, uh -huh. de lo que personas pasa poco en la ruta, empáticas. en las casas. ¿Eh? Personas poco empáticas. ¿Cómo puede ser? Crueles. Crueles, crueles. Esa es la palabra. Es muy difícil eh, hacer entender esto, ¿no? Ojalá no, no me esté viendo que la gente. Fácil de para es fácil entender que esto es una locura y que se arreglar? tiene que derogar ya. Esto no, no, no puede ser una ordenanza, no tiene lógica. Bueno, no, sin, sin tipo embargo, de la han lanzado como si nada, ¿no es cierto? Y, y lo que nos indigna a nosotros, repito, es el tema del rótulo tradición. También la tradición la corría que, que se escuda claro. detrás de él, claro. las tradiciones. ¿Vos Pero hay tradiciones la en Asia y en África, sobre todo contra las mujeres, que no. ni hablar. Y son tradiciones. Claro. Y hacia la cultura de esos pueblos. Vaya que tradición, ¿cierto? Sí, es seguro. decir, hay tradiciones que uno la puede respetar y hay muchas y yo creo que nosotros debemos como argentinos respetar uh -huh. tradiciones gauchas. Uh -huh. Sinceramente lo digo, yo conozco del campo y conozco de animales de campo y de todo, pero no la tortura. Uh -huh. ¿Mm? sí. Nos llenamos la boca con que el cerdo ahora se ha descubierto, que el cerdo tiene una inteligencia, el chanchito, pero por supuesto. de un niño de cuatro años. Sí, es uno de los animales Bueno, más y ni hablar de las gallinas, de las uh -huh. aves. Eh, es decir, se ha descubierto, los neurocientíficos han descubierto uh -huh. la inteligencia de las aves que nos asombra. Bueno, ¿y qué hacemos? Las perseguimos, como pasa en San Carlos, de paso, de paso les comento, también tenemos un problema en San Carlos gravísimo con la tela que ponen en la, en la, en la terminal de ómnibus, uh -huh. Natalio Firpo, donde se encajan las palomas Ay. y mueren, agonizan y agonizan. Ah. Ahí tenemos denuncias en San Carlos, ¿Mm? Les da la cabeza para encontrar otra salida que no sea matar. ¿Mm? Cuando estamos en una provincia que también fue pionera, y es un orgullo, la declaración de Mendoza no eutanásica, nos copiaron en todos lados. Bueno, pero no lo llevamos a la práctica. Entonces paso esta, este mensaje también de San Carlos que tenemos. Es, es crueldad. Cuando en otros países procuran este el tema de los palomares, hacer los palomares, por supuesto, cuidando y para que no se convierta en un problema, claro. que lo son, uh -huh. pero no matarlas. No. Es decir, se están encajando en las telas permanentemente sí, bueno, y esa. goteando sangre en la terminal de hoy. No, Nosotros pedimos a los gritos una solución: que saquen la tela. Bueno, nos hemos desviado un poco. En los no nos no malas. Que que nos nos fuimos que de coherencia con de no. Bueno, ni hablar o de San Martín, que siento. afortunadamente se paró el psicópata ese que le sacaba las uñas a los. Sí. Ah, sí, claro. sí. ¿Lo, ¿Lo engancharon a ese? No y se paró por dos cosas. Una, la fiscal que actuó muy bien, muy bien con las diligencias que se realizaron y por la movilización de la población en San Martín fue pero tremenda la, la cantidad de gente que se reunió en el departamento y simultáneamente nosotros hacíamos una acá en la ciudad de Mendoza. Bueno, automáticamente parece que el psicópata, no sé, paró, pero estamos alerta lógico que vuelvan, ojalá que no, ojalá ojalá que no. Alfredo te agradecemos un por montón favor. por acercarnos Gracias a esta información por, el, placer, por este espacio y disculpen no, eh, no, no, no, es entendible y, y, y es muy bonito el trabajo que haces eh, la no verdad. lo voy yo solo, cuidado no, hay no, hay un montón de gente trabajando hay que destacar, pero bueno vos sos siempre el sí, portavoz, agradable. el que nos acerca a la info acá así que más que agradecidos por eso por favor, el agradecido Gracias soy en sí. nombre de los vulnerables sí. y ojalá queden marcha atrás ¿no? con todas estas medidas tan horribles